Estás enamorada ya. La bici de las vales. Primera andada. Uh. <ríe> Estamos. Ya. Por lo menos frío no hace. <ríe> me, sube, me sube esta cuestión y veo la rueda tan lejos que digo: en los caso es imposible. La puse la rueda trasera a una posición más corta y se levanta sola tengamos cuidado con las espinas porque no andamos con cámara nunca nunca digan nunca Valentina te van a ir el síndrome de la niña pinchada es que con el asiento arriba esta cuestión igual debería subir ¿Está destruida? Sí. necesitas un... un... es un pesado <risa> estoy con la Valentina en las viñas en el sector de las tetas estamos como cabros chicos con juguetes nuevos yo voy a bajar en la FUS, la Vale va a bajar en la Cona. Está seco. El, el, el cerro está súper seco, así que el agarre no está muy bueno. Y nos vamos a dejar de hablar porque no les queremos dar la lata. Así que, déjole. Te voy a poner esto. Ay, oh, ahora voy a hacer un perrito. Sí. La Vale va a bajar con su GoPro. Nueve años que no me subo una bici de ascenso Caleta. Caleta. Oh! <risa> ¿Desbloqueaste verdad? Desbloqueada. Intentaba acercarme, no Siente la Valentina y que no te baje la locura El terreno está medio pesado Oh, abeja sí. Dale tranqui, el terreno está un poquito resfaloso. pero la bici te debería andar bacán Conócela sí. Con calma Sí No queremos un porrazo No Estamos empezando así que... <risa> Conócela. <risa> Ahora va así Oh. Esa, ¿cómo va? No frenas nada. No frenas nada. No. ¿Te gustó? ¿Me encantó? Linda. ¿Cómo la sentí? Onda, no, me fui por arriba de todas las piedras. No sentí ni una piedra. Con permiso. No hay como hacer descenso en bici descenso, te confiate ahí. Estaba acá en esta hueá. Esto está bueno. Gracias, Matías. Un saludo Matías. Sí. Se me pasó, bro. Nos tiene con la locura acá. Ya, démosle. Llego hasta acá. No quiero poner tripo de me medio lata. Quiero andar. <risa> Eso. Por la izquierda o por el medio. Esta es. Eso. Uy. Súper bien. Súper bien. Gracias, mi segundo caída. Te apoyaste súper bien. Bajaste el pedal afuera, apoyaste la pata, controlaste, listo. Eso es lo que siempre te he dicho que hay que hacer. Quizás las cosas te sentíais más... menos estable ¡Eri! ¿Qué pasa, Eduardo? tú! ¡Qué máquina, bueno! Hemos dejado, ¿Para Bueno, máquina. Haz una vueltita. No hay como hacer descenso en bici descenso, weón. Bueno, bueno Iván. esta es prestada, básicamente. Anda rico, weón. ¿eh? Esta suelta. Grande Eri. Ah, está suelta, suelta. Gracias, Eri. Que se me cae la rueda. Y yo ya tremendamente confiado bajando con mi rueda suelta. Hola, vale, bueno, se, le cambió la postura. ¿Venimos de ahí, weón? ¿Del y parque? Sí, pues. ¿Lo probaron? Ay, está rico, weón, está bien trabajado, bacán, bacán, le gusta. Bueno. ¿Es, es como rítmico. Sí, bueno. Viene feliz. Viene rebotando. Sí, ¡Uh! ¿Qué <risa> <risa> Bicicleta insana, weón. <risa> Hace se... <risa> cuatro años, tres años. ¿Sentís que es un chicle? Siento que así. Porque ni siquiera sabía que la tenían. Esta es la 2017, yo pensé que era la 2016. ¡No! Cayé. Vale, bajemos. Eddie, me pinchaste la bicicleta. <risa> <risa> ya ponle la tapa. ¡Andela, al el perro! Nos vemos. Chiquillo, ¿con gusto? Dale, vale. Dale, vale. Dale, vale. Dale, vale. Uh. ¡Chao, compadre! Chao, Estoy bacán. Compadre, se acuerde de mí? ¿Ya? Eso. Yo te aprieto la rueda, pero te pincho la bicicleta. ¡Wow! ¡Gracias, Eddy! ¡Chavales, güey! está bien! ¡Woo! ¡Bueno, compadre! Oh, wow. Pinchao. ¿Qué pasa, mister? Pinchao, oh. ¡Pinchado, pero es mala onda! <risa> El Eddie me saboteó la bicicleta ¡Sí, nadie, bueno. <risa> bueno bueno ¿Dónde están esos? Bueno, Vienen acá un poquito más arriba, ¿cómo estás ahí? Tú? Todo bien. Están un poquito más arriba. Y sabes que me acabo de acordar que creo que eché parche a la mochila, como puede ser. Hoy ando con esto que compramos el otro día. Así que podemos hacer un intento. Porque ya se me fue todo el aire. Vamos a ver cómo nos va con esto. Lo más peludo yo creo que ando sin desmontador, así que voy a hacer desmontar el neumático. Pues para sacar un neumático sin desmontadores. Hay que tirarlo lo más posible a un costado y meter el labio por el otro. ¿Ves Valentina? Así se hace. Y esta es nuestra única opción de que esta cosa salga. Ahí salió. En mis tiempos no podéis desmontar un neumático de descenso sin. Sin desmontadores. Porque me hiciste esto de Eri Ah está guata. Está guata. Nada. De aire. Nada. No. Ya agarramos todas las cosas y partimos para abajo, pero así, ¡guau! Con la locura. Es que fue como el síndrome del niño pinchado, traspasado a otra persona, para que me pinche la bici en dos segundos. ¿Te sigo un ratito? Prefiero que vaya adelante. ¿Sí? Ya. Yeah. Como que voy más tranquila, parece. Tengo el síndrome de la niña perseguida. <risas> Valentina. ¡Oh, neumático! Oh. Creo que bien. Oh. Pero por acá es me... más Pues ya se fue a Germán, ¿no? Por Voy a dos de los lados, pero a por Dame. Ah, le estáis pegando la roca, ¿en serio? Sí. <risa> ¡Qué rico! No. Eres seca para chantar la roca de altera ¡Uy! Si te gustó como Germán rueda, dale dos likes. Compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo la caballería de este estilo. Pedaleando en una bici H destruido. Nos vemos en el cerro.